Gracias, amado, Carolina, Fulvio, Francia, todo el equipo de producción. Gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal. Miren, el día de hoy tratar dos temas brevemente. El primero es eh, la sorpresa de eh, ver una noticia de que el presidente Danilo Medina ascendió a cuatro coroneles de la Policía Nacional a generales y lo hizo fuera de tiempo. Y lo hizo violando la Ley 139-13 orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y ahí están los nombres de quiénes son estas personas que fueron ascendidos a generales. El coronel Rafael Vázquez Espínola, ese del ejército, eh, queda ascendido a general de brigada. El coronel... José Manuel Durán, Infante, del Ejército también. El coronel Ricardo A. Castillo, Terrero, este es el hermano de Gonzalo Castillo. Y el coronel, piloto, Huáscar Darío Gómez Payano, eh, González Payano, de la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Qué resulta? Esto ha causado un revuelo, y yo de verdad que no comprendo eh, ¿Por qué este tipo de accionar de parte del presidente de la República? Porque es, una, es un ruido innecesario que se busca ya en la parte final de su mandato. La ley 139-13 establece en su artículo 112 los ascensos en tiempos de paz. Es decir, verdad cuando no se está en estado de excepción y dice que el ascenso forma parte esencial de la carrera militar, eh, pero en su párrafo 2 dice, bueno, en el párrafo 1 dice, queda establecida como única fecha para ascensos institucionales la semana conmemorativa a la independencia nacional de cada año, es decir, 27. cercano al 27 de febrero. Ahí está. No lo hizo así, lo está haciendo ahora en eh, estado Unidos de emergencia y dice que la promoción de grado será condicionada a la existencia de plazas disponibles es decir que las plazas tienen que estar ahí y según eh, tenemos entendido mejor están sobrando generales en la república dominicana pero qué pasa el artículo 114 dice que el número de plazas para oficiales y eh, generales, dice, a fin de garantizar la continuidad del cambio, eh, se establece, déjenme ver, eh, el ascenso a la categoría general quedará condicionado a la existencia de la plaza disponible, cuyo número nunca será mayor al de, al de uno por cada mil hombres. Dice también que, déjenme ver, eh, uno de, de los prerequisitos para ser ascendido es a general de brigada o contraalmirante. Déjeme ver. Ser considerado, ¿verdad? Haber prestado servicio por más o con un mínimo de 27 años en la institución. En el artículo 141 de, de la ley, déjeme buscarlo aquí, establece los ascensos bajo estado de excepción, que es el que aplica en este momento. Y dice que los ascensos bajo estado de excepción responden a la necesidad de cubrir plazas vacantes que se produzcan por la expansión de las Fuerzas Armadas al decretarse la movilización o cubrir plazas vacantes por bajas producidas durante la movilización. Nada de esto que nosotros sepamos ha ocurrido. Yo creo que el presidente de la República se buscó un ruido innecesario y además está cometiendo una violación a una ley. Y él no está por encima de la ley. Lamentablemente, y ojalá eh, no haya sido esto fruto de un acuerdo con las autoridades entrantes, porque se supone que si no fue así, al momento de que entren las nuevas autoridades, esos decretos deben ser anulados por cuanto son violatorios a la propia ley. Pero ya veremos qué sucede. Si no sucede así, si esta gente no son degradados eh, por cuanto fueron en, viola, en violación a la ley, entonces quedará claro que fue un acuerdo eh, y que contó con el apoyo de las autoridades que van a entrar. Pero sin criticar esta acción del presidente de la república que no puede estar violando la ley, no pueden estar haciendo las cosas, ha, haciéndose cuenta como que, como que la ley no existe, tienen que guardar la forma. Como decía Amado el otro día con relación a el cumplimiento de la ley. Por otro lado, y con esto termino, ayer vimos que el Colegio Dominicano de Periodistas aquí en San Francisco de Macorís y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hizo, visitó al general de aquí de San Francisco de Macorís, el director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, criticando a aquellas personas que están haciendo transmisiones en vivo del de toque de queda. Vimos ahí que incluso van a someter a la justicia a aquellos que tengan carné y todo lo demás. Con todo el respeto que se merecen mis amigos del de, de Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, creo que fue un exceso de parte de ellos hacer esto porque... Ellos tienen que entender, primero que la comunicación cambió, un periodista ya no es una persona que sale de una universidad, lamentablemente tienen que entender eso. Porque cualquier persona que tenga una cuenta de Twitter, de Facebook, o de Instagram, o de YouTube, es un periodista, es un comunicador. Y por tanto, lamentablemente, aunque no queramos entenderlo así, se convierte en una persona con derecho a informar porque la propia constitución les reviste ese derecho a informar. Ahora bien, lo que no puede ser es que una persona ande con un carnet falso, que diga Telenor sin ser de Telenor. Eso sí, no. Que diga prensa sin Que ser... diga prensa sin ser, eh, sin, no. sin tener ese aval. Sí. Pero una persona tiene todo el derecho de ir a la policía y decir: Mira, yo tengo un canal de YouTube, yo hago esto, yo, yo informo al pueblo a través de, de este eh, canal y tengo el derecho de transmitir. No, no, no. Yo quiero que me coloquen la fotografía de Israel de. El canal de transmisión de nuestro amigo Ramón eh, Ismaldo sí. eh, Filo, todo el mundo lo conoce por Filo Miren la cantidad de gente que se le conectó a Filo ah, en a esa qué. transmisión del martes 11.000, arriba donde dice en vivo, 11.416 ah. personas okay. ¿Y quién es Filo? Filo es una persona que trabajaba aquí en Telenor eh, Que fue control master durante muchísimo tiempo aquí y que tiene una, una página y que se le ocurrió salir a transmitir eso, esa, esos eh, toques de queda. Él lo hace con un estilo bien... A mí me encanta porque él lo va narrando. Me encanta cuando dice vamos a ver. Y va narrando y le da un, un aspecto diferente. Oye, pero este muchacho ha conseguido que miles de personas se le conecten. Ahora mismo es la persona a nivel de la región. Yo no sé si del Cibao o hasta del país. Creo que está el país, porque veo que el Instituto transmite y nunca pasa de 1.500. Estamos hablando mil vivo. De, de una persona que ha conseguido unos niveles de rating, por lo menos en la transmisión del toque de queda, impresionantes. Y más para ser de aquí, de San Francisco de ayer, Macorís. Ayer vi que por aquí mismo eh, el programa de Alex Díaz estaba transmitiendo <risa> sí. en vivo a través, me imagino que de Skype. Sí, de Skype. Sí. Estaba transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo, porque todo eso. Ocurrió en frente a mi casa Así es sí, Frente a frente a mi casa En gusta? una yo salí en Franel a ver qué era lo que... Porque vi el paquete de policía Y entonces me topo con, con Putico, con Pituco, perdón Pituco, sí, miren Con Pituco y ese grupo eh, firmado Tuve que centrar de, de, de una vez de, Miren, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? La cantidad de gente que está recibiendo la información Que Filo le lleva a través de su página de Facebook es inmensa, son muchísima gente. Entonces, ¿qué está haciendo él? El trabajo de periodista, Quiere no el trabajo de comunicador, porque está comunicando, está informando a través de su página y tenemos que entender eso. Así que al, al, al, al colegio de periodistas, lo que ustedes tienen que hacer es, y al sindicato es, esos muchachos, intégralo, motívalo a que se integren porque ellos están haciendo una función que incluso, me van a excusar muchos ahora, se van a poner bravitos, que incluso a veces llega más que la de los propios periodistas. No, y que hay una cosa, el sindicato está hecho, está concebido para gente que sin ser periodista como tal, está relacionado con el mundo de la comunicación y la Exacto. prensa. Exacto. Lo que quiere decir que eso que tú dices, ellos caben perfectamente ahí. Claro, entonces en, en vez Engrosaría, de camino, Engrosarían su, su nómina y... Claro, y además lo motivan, porque esto es importante, claro. quiero felicitar a esos muchachos que han hecho ese trabajo, verdad, la policía debería regular la cantidad, eso sí, de regular la cantidad de gente que anda ahí, porque creo que a veces como son muchos, pero tampoco se le puede limitar el derecho a muchos de ellos a informar a su público. Entonces, ahí está nuestro comentario. Creo que deben buscar la forma de integrarlo en vez de excluirlo. Así mismo.